Estamos finalmente en la laguna del Casborer o algo así. Es justo ni bien salís de la pista de Walner, unos 200, 300 metros para arriba. Llegás a este vallecito donde está el turbal. Es todo turba. Hay partes un poco más secas, un poco más húmedas. Por eso así siempre que hacemos hincapié, Está en... adecuado. Video, queremos contarles que. ¿Y eso? Tenemos los colchones para la camioneta, miren lo que son estos colchones. También ya tenemos el ANAFE, lo fuimos a comprar hace unos días. Pero para ver todo eso y lo que se viene adentro, que no falta mucho para terminarla, van a tener que esperar un poquito más. Estamos en el inicio del sendero del glaciar Martial a la altura del Hotel Altos de Ushuaia. La idea de hoy es ir a unas lagunitas que están en un turbal acá cerca del Hotel La Saya. Es algo que está cerca de la ciudad. Es gratuito y lo pueden hacer en una tarde, una mañana. Va a estar súper bueno. Ahora estamos en la zona de la reserva hotelera. Hay varios hoteles. Van a ver pasar. Dos nomás en este video porque el ya es el segundo. Sí, hay unas cabañas acá atrás de Aldea Nevada, seguro vamos a mostrar. Hay dos maneras de hacer el sendero que les mostramos recién. Una es subir todo por la calle, como estamos haciendo nosotros ahora. Y si no, ir medio por adentro del bosquecito, está todo marcadito para subir bien. Son las dos opciones que tienen para ir desde acá hasta la base de la antigua aerosilla del glaciar Martial. Con nico que hay dos alternativas para hacer este camino. Está buenísimo venir también por la ruta. Hay que tener mucho cuidado porque es muy angosto el lugar donde se puede caminar. Adentro del bosque es un poco más cerrado, no te da tanta vista al canal como si te da esto, pero es más corto. Vas acortando un montón las curvas de la subida Por ahí da para subir por el bosque y bajar por la calle, según el camino que hagan, o a la inversa, eso lo si pueden ver. Subir por el bosque también e ir mucho más equipado porque hay muchísimo barro, es más subida, hay más roca. Acá está como todo un poquito más plano. Sobre las montañas. Se pone feo todo acá, mucha nieve, mucho hielo Entonces por más que tengan borseos se pueden rebasar bastante Si van a venir está bueno que consigan crampones Y por ahí para hacerlo un poco más arriba sobre la zona del Martial Que no tan acá abajo Pero después está bueno porque podés venir durante todo el año Es súper cerca de la ciudad, súper accesible, es gratuito y es precioso Literalmente es una zona súper linda con todo este verde y bueno, los colores En términos geológicos, tenemos una capa de suelo fértil, bebés tiene muy poco espesor. Entonces nuestros árboles tuvieron que adaptarse para poder vivir en este terreno. Las raíces no pueden ir mucho hacia abajo, entonces crecen superficiales. Por eso siempre decimos que tengan mucho cuidado con las raíces expuestas y eso, porque están como arriba del suelo y crecen así tipo en red. Cuando se cae un árbol, es como muy difícil que se caiga solo. Siempre se cae acompañado de los compañeros con los que estaban ahí enredados. Y acá lo que se ve es un volteo gigante de, o mucho viento, mucha agua que hizo que caigan todos los árboles juntos. Estamos en el mirador de la pista Walner. Es como la primera parada que tiene esta caminata una vez que salís del bosque. Este es un lugar que está súper cerca de casa, pero no subimos directamente por la pista porque es una pista que tiene muchísima matadora, pendiente. Matadora, matadora. Es rompe piernas. Es corta, pero te mata. Creo que no hay caminata que supere la rompe esa empilación. Este es un lugar súper bueno porque hay alta vista, incluso si quieren tipo terminar su caminata acá, está genial, hay alta vista de la ciudad, se ve el canal, el aeropuerto, bueno ahora van a ver bien. Y después de acá, si caminan, ahora los vamos a mostrar, unos pocos metros, llegamos a un turbal con una vista de unas lagunas súper lindas. ¿Vamos? Vamos. Un dato súper interesante de este lugar Es que todavía quedó toda la maquinaria Del pomita que tenía para subirte Este era el cable de acero, calculo De algún metal que tenga un nombre parecido Que venía con el poma, entonces vos te lo enganchabas así Y subías toda la pendiente Y cuando llegabas acá te podías tirar Y lo genial que tenía este lugar Era que funcionaba de noche Yo llegué a venir creo que una o dos veces Cuando era muy chiquito, me saqué la mierda Un montón de veces porque era re difícil esquiar acá Pero era alucinante, yo calculo que un montón de gente se debe haber enamorado de esa vista hace 20, 30 años y por eso se quedó acá en Ushuaia. Estamos finalmente en la laguna del Kasborer eh, ninguno sabía que se llamaba así y eso que vinimos un par de veces pero sé que no le prestamos atención al cartelito O no estaba O no estaba, no lo sé Está increíble el lugar Es un turbal, está muy húmedo Tiene sentido que esté muy húmedo Así que si van a venir, la recomendación como siempre es que traigan calzado adecuado Recuerden que la vestimenta para este tipo de actividades es súper importante Está súper cerca de la ciudad Cuando salen de la pista Walner hacen unos 300 metros para arriba y llegan para acá Es y precioso es. el lugar es precioso es precioso Más ahora, bueno, siempre haciendo hincapié en el otoño que estamos Los colores, increíbles La luz está bastante fuerte Estuvimos dando vueltas para ver dónde filmábamos sin que nos mate la luz Porque estamos tipo, no veíamos sí, nada Imposible Pero más allá de eso, eh, del problema este de filmación Está súper bueno para venir Hay un banquito inclusive donde pueden, no sé, sentarse a tomar un mate, el tomar banquito. un café El banquito está ahí y está cerca de la ciudad, así que ténganlo en cuenta para una tarde, un día a la mañana. Si van a salir a la tarde, como venimos diciendo en los últimos videos, recuerden que los días se están acortando, se hace de noche súper rápido, así más que nada para que no se desorienten, se pierdan y esas cosas. Ya lo dijimos, a la noche en el medio del bosque no te ayuda nadie. No te ayuda nadie. No te ayuda Deja tu respuesta en los comentarios Y eso... Fue todo por hoy. Ya estamos en la bajada de la pista Waller, la pista vieja del Andino. También conocida como la rompepiernas. Decidimos bajar por acá porque bueno, es más corto y dentro de entre todas nuestras piernitas están como para un bajarlo. poquito fuertes. Así que vamos a bajar por acá que es más rápido. Y ya vamos a ir para casa. Lo que es increíble es la vista que hay desde acá, gente. Así que si tienen la posibilidad de venir, no dejen de hacerlo. Recuerden suscribirse, comentar, Síguenos compartir. en redes sociales y Instagram, que es donde hacemos como la mayor cantidad de contenido Como siempre, si quieren apoyarnos con Los todo links. lo que hacemos, abajo Y nos vemos en el próximo video